Menos mal que encontramos abiertos estábamos 2 pesos no había fallado Lo logramos Lo logramos La huella es que lo logramos Hey guys! Hey guys. Lo mejor de que tienen la Italia es que pasan tanta mina linda, bueno. Es más que linda linda, mira linda pasa las terribles guayas. Las mansas guayas. Pero guaya, guaya, guaya alorcita, con guay no, shampoo, bálsamo. barrio Italia. Barrio Italia, Barre Italia. sí. Sí, po. se compuso ropita usada, pero bien bonita. Sí. Y po. buena colonia y rica. Sí sí, sí, sí, po. Pues Pansado. sí. Pansado. Y olor, olor a, a camomillas. A manzanilla, a manzanilla, manzanilla, a manzanilla, manzanilla, manzanilla. Olor a manzanilla, manzanilla, manzanilla, manzanilla, manzanilla, manzanilla manzan ¡Ay! ¡Manzos tutos! Y con faldita cortita. No, y se nota la pendiente porque los tutos son aquí... Sí, el... sí, son la generación. La... De... No, se nota el crossfit. Sí. Aquí vienen un par de... Sí, <risa> sí eso, eso, mira, mira, mira. Que no mira. ¡Mírala! ¡Mijita! ¡Qué oye! Mira, ¡Qué oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! Mortadela lisa Menos mal que encontramos sí, el sindicato abierto gracias eh. a Odín Sí Encontramos ese local Que Adiós. es muy bueno sí. eh, Que tiene las eh, pizzas. chiquillas que son muy lindas Bueno, sí hay que, sentar, hay que sentarse eh, de cerca de la ventana Y hoy día conocimos a la tía que hace las pizzas Que nos dijo que Había veía la historia de los, tele, de sí. Netflix y veíamos la La historia de uno De, de, de, de, de, de Monty Python Sí, sí, sí Monty Python sí. Eso, sí. bacana Vamos a lograr 22, eh, había unos colegas carabineros ahí y es <risa> por 10-4 procedimiento, viento procede, <risa> el proceso así es, como Salinas como <risa> con, <risa> con Freire, <risa> el buen <con> Freire, Salina, ya se calor voy a buscar un lugar para almorzar, no iría a estar mal en la casa Ahí, claro que me sirvieron el plato y yo dije, este lugar no tiene compra No tenía plata suficiente, así que la gente igual me esperó, fui a sacar plata, me esperó Confió en mí, seguí súper súper bien, eh, totalmente recomendado Creo que fue mucho, tomarse un terremoto a al la hora almuerzo Me pasé un poco Diego Duarte me comentaba que hacía falta música nueva en el blog Y es verdad, pero la realidad es que es difícil encontrar eh, la... Música que me guste, que esté apta para el blog Y que, que esté apta para hacer ocupada en Youtube Encontrarme una música toma tiempo Yo no podría pensar, claro, es fácil meterse a SoundCloud y buscar unas buenas canciones Pero en realidad no es tan sencillo Si tienen un datito tienen una banda amiga O ustedes hacen música y quieren que utilicen la música Bueno, que utilice su música en mi blog Mándenla, dejen en los comentarios y puta, sería bacán porque me ayudaría a caletar Ahora no sé a dónde voy o qué voy a hacer, pero bien, a algún lugar llegaré o no.